Oh. Hola, hola chicas de YouTube. Hola, chicos. Soy Joseba y en esta vez estamos en un nuevo video para el canal. si sí, ya sé que a veces no lo voy a subir este, no sé. ¿sí? Y pues bueno, aquí estamos con mi amigo Pedro Reyes, con Liset, sí. con Ariel, con hola. Matías y con Javier. Hola. hola a todos, gente de YouTube, por favor, suscribirse a este canal porque si no no vamos a subir más contenido de esto. Por favor, darle eh. like y suscríbanse. Eso es contenido. mentira. Ah, okay. eso no solamente nada. ¿eh? Bueno chicos, esta vez estamos en el mapa de mi querido amigo Javier, y pues bueno, y como ven, pues bueno, aquí estamos en el mapa, que es básicamente de nuestra serie de dos episodios, que bueno, uno fue borrado, que es de Distortion Memory, por lo que el mío es el primero, el sótano, que si no os habéis dado cuenta, aquí hay un mini sótano, por lo que os podéis meter, aquí está la llave blanca y una pistola, que hay como 30 millones de pistolas, así que pues bueno chicos lo que vamos a hacer rápidamente es que a una partida de traidor falta. o de lo que los subs quieran subs que Bye. quieren eh, vamos bueno pues, chicos no soy yo chicos ahí se le dio player más rápido, pero es que por síganme aquí, todos vengan a ver lo que yo hice vengan sí. Chicos, porque qué? Bueno, pues chicos, se nos se vamos se se se a esperar a que, que no nos toque Venga. este último este partido. Y pues bueno, chicos, ya estamos aquí. Adiós, la mini Sudi. Mati. Uh, ¡No! Me dieron. Me dio la cinta. ¿Dónde adoro, está sí. la tabla? Me ha dado, sí, sí. Yo ya tengo una tabla. No me mataron. No, no, yo adoro. ya tengo una tabla. Fal faltan algunas más. Ah, vamos rápido, tío. Estoy bien, Gordon, no puedo pasar. Voy a hacer el salto de fe. Aquí estoy. A ver, ver, quiero ver tu salto de fe. Está mm, ah. <risa> inmenso. Eres menso. ¿Por qué te botas? Mira, oh, mira, este es lo que yo te estoy diciendo. Que, que se puede escapar de mí por otro lado. Hola, te voy a matar, Adriel. ¿Qué te crees? No, ¿Aricas? me mató el bot. No. no, que yo te maté. Yo te maté. No Chicos, yo lo maté. Fui yo. No, me mató el bot. Que yo fui... Amor, Oye, la licete se va a quedar ahí toda la vida. Ay, no te quedes... ahí ya, ya lo dio Stone Game. Ya, pero es, te... es que hay un bug... A ver, déjame arreglar un bug donde está el martillo. ¿Qué ha pasó? ¿Qué pasado? Es que, es que el martillo desaparece. Espérate, espérate. Ahora lo que el segundo más votado por los subs que... P fue espérate, el ¿quién puso el martillo arriba? A no, a no de pongan de el, de el, martillo arriba, de el, de el martillo ¿eh? arriba. El martillo va abajo. Adiós. ¡Ya sé dónde hay que poner el martillo para que sea, para que sea más! No, en la naranja, No, la naranja. No, naranja. no, naranja. Pero... no me, me, todo, sí, sígueme a para que ponga, pues, ya sabes dónde ponerlo. Dos, la, la, la. tres, dos, uno, vamos a hacer algo que a muchos les gusta, A mí más me gusta porque yo juego mucho con Tan Freddy, así que pongamos un poquito de fuego. No, no, no, no, no, no, <risa> no, no. Mira, mira, mira que no he puesto nada. No, tú vas a poner, no, mira, mira, mira. Mira, tú vas a empezar a poner el fuego. Oh, pero el mira, el dejo, voy a poner por aquí, mira, por aquí voy a poner. No, no, a ver, solo te dejo poner poner donde está el cerquito dentro, ah, pero chicos, es que Javier dijo, dijo no, Javier que ahora que, sí, el que ya un, estorbo, un poco un el mapa de fuego, así que vamos a bajar rápidamente por aquí. Oye, el extintor. No, pero no tanto. Todos. Tampoco no te pases. No te pases tanto. No te pases. Ya, Oye, Javier, que acaba de tapar la salida esta. No. ¿Y no sí, la has no. tapado? No la he tapado. La has tapado. No, no la he tapado. tapado. Oye, ahora está tapando el con. No tapes tanto. Pero esto yo no le he puesto. Esto yo no lo he puesto. Este fuego estás poniendo? Este, este fuego de aquí yo he puesto. Yo he puesto el de afuera, pero de ahí adentro yo no he puesto nada. ¡Eh! ¿Qué has quitado? Oye, oye, oye, oye, oye Javi. Javi, Javi, no sé si, si... Oye, aquí aquí donde está la para conseguir la tarjeta, la celeste, te, pues, le quitó el fuego y ahí había fuego. Bueno, ya está, ya lo puse. ¿A quién le ha dado? ¡Ah, me he caído! Y pues le voy a presentar un poco el mapa Y es que aquí hay una mini cocina sí, Y sí, como sí. ven estos bloques oxidados Es porque, es cierto. como les Oye, he dicho eh, eh, Hemos hecho, es, hecho esta serie Oye, también se llama Del, Oye, distortion, memory, se llama aquí. del distortion Memory En lo que mi el primer capítulo es el mío sí, Y pues bueno, sí, chicos es Lo, es lo aquí, que les quería decir ¿tú? es que Esto de aquí eh, bueno, hemos hecho que esta sea la casa incendiándose o sea, digamos, el final de Destruction Memory, por lo que, pues, bueno, ¿Qué me eligió traidor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, aquí un extintor toro. Yo era traidora. ¿Qué, qué? Oh, Javier, yo te veo quizás como que si yo te acostado, traidora. te veo aquí acostado. Te qué costado. Oye, el mapa es enorme, seguramente. Sí, y mira, mira. Es más grande ah, que el de Pablo. con el Goshimod y vas a ver que el mapa es enorme. Es hasta más grande que el de Pablo. Ay, chicos, y si no saben quién es Pablo, es un. Uh, otro amigo, bueno, un compañero de la escuela que quería hacer algo de distracción. Y pues no le permitimos, porque pues bueno. Eh, Hubo un tipo de pelea entre él y yo, y pues bueno, ya no, bueno seguimos siendo amigos, pero no tanto, así que pues bueno. por vida Todos estamos en una, otra partidilla de... ¡Oye, es que el... mira! Tengo que poner ese fuego, porque la... sí, sí, qué sí, le das sí. a Play? síganme, sí, sí, sí, sí. síganme, por favor. No, no me yo me tengo la ballesta. ¡No, pero por qué ha puesto tanto fuego, José! Ja? O sea, puesto... Ya apenas puse era aquí y volando lo puse afuera pero de ahí yo ya no he puesto más fuera vayan donde la tabla y vayan donde la tabla no pero es que no me deja pasar porque sí, vayan, donde que... vayan donde la tabla exagerad, no martillo, martillo, tengo... vayan donde la tabla sí, sí. exagerado no, martillo vayan donde la tabla vayan vayan en el conducto vayan en el conducto yo, yo estoy en el sí! sí. Sí, sí, sigan a Adriel todos, sigan a Adriel, sigan Adriel. Sí, ya sé que aquí No, los... porque han puesto una tabla ahí? O sea... Cuatro, tres, no, dos, haciendo... uno. Pa, para, pa, pa, pa, pa, están haciendo no? las cosas más fáciles. Ya veo la muerte final. ¡Uuuh! ¿Qué ha pasado? Me, me morí. No, me morí yo también. ¿Qué ha pasado? Chicos, ¿por qué habéis quitado esto de aquí? Yo había puesto una puerta blanca, pero con madera. ¡Ah, Dios! Yo, yo, yo, yo la quité porque así, no, así era más fácil el chapo. ¡Ah! Y pues, Oye, bueno, chicos, ahora vamos a la partida. Un levón que nunca nos hemos pasado de lo que... Hijo, le puse a la... le puse Chicos, ese fuego tanto de aquí, yo no lo he puesto. Así que, pues, bueno, rápidamente le vamos a dar de comer ahí está sí sí ah bueno yo le tengo de, de, de, de comer quién cogió la ballesta yo, yo no sé bien. yo yo agarré la madera quién quita el fuego que alguien quita el fuego que alguien comerán o, o la ballesta o la Oye, chica. dame dame la zanahoria ay no chicos ah no es Javi es Javi es Javi chicos es Javi Lili párale pero si no sé dónde está. Oye, oye, Javier, en la próxima le das bot porque nunca nos hemos pasado tu chapter. Los oops han dejado su like. Oye, Javier, pon, pon bot para pasarnos tu chapter que nunca lo hemos pasado. Y pues, pues bueno, nos decir nos otra nos cosa, y es que nos han estado ayudando, bueno, el video con más vistas es en el que el anterior video de Zoom con PG de mi mapa con mis amigos que ha estado ya tiene, ha superado mi video de Arsenal del cuchillo rodado, de por lo que ya tiene más de 50 vistas. Así que sí, ¿qué pasó? Así que sí, simplemente pues, os voy a dejar en la descripción para que veáis y pues bueno, digáis cómo está el video porque y encima ha tenido tanto apoyo porque en menos de 24 horas sí ha tenido unos 4 me gusta, no he logrado más de 5 de me gusta, no sé. Y pues bueno chicos, Javier, ¿a qué le ha dado? Dile a los subs que has dado. ¿A qué partida has dado? A Infection. No. ¿y quién es? No, pero porque. Oye, Javier, recuerda que nunca no hemos pasado. Oye, nunca no hemos pasado tu chapter. Hmm. Hmm. Ven aquí Ah no, sí le he dado a Bot, le he dado a Bot, creo Porque le estoy... Sí, le he dado a Bot. ¿A qué le ya. he dado? A Bot, en verdad es que sí le he dado. No, me cago en todo, me he muerto, por así lo soy bien pe. Ah, no chicos, no, ahora estamos... Expectas. ¡No, me mató la pepa! ¡Es oh. infectio. Ah, pues bueno, Piero ya es... Uh. La zanahoria, ¿dónde están para que hayan que una zanahoria? <risa> <risa> no, me cago en sisi. ¡Piedo mata a Javi! ¡Piedo mata a Javi! Ah, no, bueno, Javi ya se le ha pasado como un parkour. Okay. Buh, buh, buh. A ver, tiene ¿tien? una mata, mata a Javi, mata Javi. ¡Alguien mata a Javi! ¡Alguien mate a Javi! javi? javi? ¡Ah, está Mati, arriba! Pues. ¿Quieres mi zanahoria? ¿Quieres ¡Alguien mata Javi! ¡Alguien mate? ¡Mati, ¿entendiste lo que te dije? ¡Ah! ¡No, no! ¡No! A ver, a ver... ¡Solo queda Mati! Y que yo quedaba yo. Solo queda la Lizette. A ver, solo queda Nico que está campeando con una. ¡Ey! Hey, hey, que está Estoy campeando ahí al final del mapa. banéala! No, pero... Javier, banéala Javier, banéala! No, esos trucos no valen. Esos no, trucos no valen. Sí, no, acá jale. afuera, aquí afuera. Está ahí, está ahí. Mátala, Adriel, mátala, mátala. Es muy ocurridiza. No. Que parkour ni que nada. Ah, ah, adiós. toma. <risa> Buena. Esa traidor, traidor. Oye, Javier, pon pon bot para ver, ver cómo pasaba. Toma malo. Pon bot, pon bot. A ver, traidor soy yo. Soy yo, soy yo. Le doy a traidor, Ya, ya, ya, ya. Pero ¿cómo se dice, es. Yo este, no la, la pistola. Ya, pero José, no, no nos mates. No mates como siempre matas en tu tonto mapa. Ah, en tu tonto mapa, que tú no tienes ni un pedazo de mapa, güey. Ah. Yo tenía mi mapa. Ah, ¿Tu mapa cuando te en la cuenta del FBI y del Rodney? Eh. Era del Rodney. Y aquí tengo este la juego. del Rodney, aunque la del Rodney. Adiós, quedó. No. ¿Qué? ¿A quién la viste? Apaguen todo este fuego. No puedo pasar a abrir la puerta oh, naranja. Oh, oh. Hmm. ¿Alguien quiere una bala que se le meta por una la cabeza? No. ¿Alguien quiere una ¿Cómo se llama? Yo estoy, ya estoy, ya, ya estoy, ya, ya estoy ya, al final. No, pero quiten quite, quite el fuego. ¿Alguien tiene estoy el, el final? Yo estoy en el final. Pero... reclámala a José. ¿Cómo, ¿Cómo que es estás en el fin manal? Eh, acá con, acá conmigo. El... A ver, ya voy yo. Ay, ¿a ah, dónde se van a ir? ¿Quién pedidos? El hijo de una se Han, ¿Han puesto dos puertas, han, han puesto dos puertas blancas. ¿Qué es eso? ¿Quién ha puesto dos puertas blancas? ¿Quién eh. no nos matará, acá, Javier? ¿Quién ha puesto dos puertas Nada, ¡No! mágica se ponen la laptop ponsiam dónde dónde dónde dónde me llega la pie dice que dañada ah no ya, no, ya está que en va. busca de mí me está buscando a mí oye oye, oye alguien no, tiene eres, eres, la dinamita eres, para abrir espera espera ah qué pasó qué sí, le dio para darme silenciado eso <risa> de oh, oh, lo oh, pegador! Oh, a so es ver, espérate. Pon, no. pon, pon, bot voy para pasarlo. Voy a silenciar. Voy a silenciar. Y te voy a reclamar. ¡No! Oye, oye, que, que, que, ¿cómo se dice este? Pum chicos, chicos, les quiero decir una cosa y es que en este video íbamos vamos a hacer 20 minutos del mapa de mi amigo Javier y 20 minutos del mío. Por lo ahorita ya voy cortando la pausa para ir al mapa el mío aquí, de y chicos, ha habido un previsto y sonido nuestro querido... como chicos! Christopher. Christopher. Christopher. ¡Pato! Christopher. ¡Pato! Me ¡Pato! Me ¡Pato! Me pato. Me ¡Pato! ¡Hola, Christopher! ¿A ah, ¡Hola, Christopher! No, no, no la cámara! ¡Qué pedo! Sí. la cámara! Pepepepe. ¡Prended la cámara! Uh, uh. ¡Prended la cámara! ¡Prended la cámara! Pero. Ah. Me estoy uniendo a tu mapa. ¡Oh, no, y se.? Se salió, qué <aquí>. pedo. <risa> no se salió, tú lo sacaste. ¿Yo no lo saqué Chicos, si ustedes están viendo mi pantalla, pueden ver muy bien de que yo no lo he sacado. Entonces, ¿no? Dame. Ah, paré. se me a unir, se ha a unir. ¡Hola! ¿Pero por qué te salí, boludo? ¿Por qué te salí? Estoy uniéndome a tu mapa. Ah, pero es que yo estoy. Nadie se salga de esto. Estoy en mi mapa de de Will Mott. No estás Ay, en tu no. mapa. Yo voy a construir no, no a lo loco. No, no, no, no, no, no, no. Te voy a quitar el permiso, pena, No, ment mentira. A ver, voy a, voy a quitar todos estos bloques. No, no, no, no, no, no, no, no, Chicos, déjame salir para yo quitarle el permiso al no, no, no, pero, no, pero yo, yo he puesto en, en tu mapa, pero es que estamos en un cuadrado no, flotante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? Estamos en un ¿Mamá? cuadrado gris, porque tú no te entras y no has recargado tu mapa todavía. Ah, ah, ok. Por eso bueno, es que estoy mujer. construyendo aquí, mira, bueno, Chicos, al... sé que meter a mi Will Mod, así que métanse rápido, guachos. ¡Al cielo lo de los hacer? ¿Qué el mapa de ¿Por qué construir? Si yo ya tengo aquí el autosave. ¡Saltá rápido! ¡Ah! Auto ¡Ponle! ¡Ponle! Ponle, ¡Ponle que me quede trabado! Pero se quedó bien trabado Así que le vamos a dar una partida de traidor Después de vos, o sea, de todos los modos que haya ¡Ah, chicos! ¿Y por qué nuestro amigo Christopher Tiene un fondo de pantalla de, no sé, de Arsenal? ar okay. ar yo ar ar la pistolita Liseth abre yo cojo la pistola yo cojo la Ay no ya me tengo los Oye está es el capítulo número no, uno no, de, del mapa de José Mira no, sí, el destruction memory Ah y esta pongo cosa de la blanca de aquí, la tabla, aquí pongo y esta madera blanca de aquí representa si no sabían el mapa de Javier o sea, se ayuda, en el mapa de tenemos se un, se un se mini sótano, o sea, un mini y yo. La dime, pero es que lo representa solamente. Aquí tiene que ser el Jadriel. ¡No, el Jadriel! Ahora, ¿quién so me cago en todo el Jadriel. ¿Quién vive y quién muere? ¡Muere! ¿Quién eres. <ríe> Mira, mira, cómo se me ve me cago en todo Me cago en todo Me cago en Me toca a mí ser traidor O sea oh, oh. tiro la pistola Tienes 10 segundos para matarme Uno 2, tres 4 Tú cuentas rápido Tú cuentas bien rápido, tonto Tú cuentas bien rápido Apenas... De, ¡Soldado! ¡Mátame! ¡Mátame! En su cuenta. Javier se unió en su cuenta. ¡Qué pedo! ¡Hola, Supreme Ay, chicos, si no lo sabían, es que... Ese que se llama Suprem XD es la cuenta de Javier. Pero que, bueno, básicamente nos hemos metido en lo que sería, este... Pues bueno, se ha creado una cuenta de un sub que se hacía pasar por un sub. Punto. Y pues bueno, en verdad no era un sub, solo era Javier, porque... de pues bueno y también Cristo, este soy yo, mira, este pelotocín igual. Dale, dale, dale, abre, abre, abre, abre. Te abre. Ahí te mandé. Abra, abran la Mándame p... Soli. Abra la puerta. Aunque se, de puerta. se den clic sí, no, en la Cristo, puerta. Cristo, Gracias. mándame Soli. Yo cojo la pistola. Ah, bueno. La agarró, Cristo, la agarró Lizete. No, es... me mates Lizete. Cristo, que manda Soli, sí. No, es Adriel, porque ha dicho que le ha matado a la Lizzie y no la no, ha matado. Voy a coger la chesta. ¿Cómo te llamas sí. Salsa, o sea, ¿quién es este de aquí? Mira, que está detrás tuyo, y se te da el nombre. Mira, este de, de cabello rubio. No, eh, ¿quién es? Ochenta y 86 así o sea, me llamo. Soy yo! Y me ¡He llegado! ¡Qué ¡No, Te la acepté, somos amigos. ¡Ya! no! no, no. ¡Es la licete! ¡Ah, no! Adrián, te voy a mandar Sally. Acéptamela. Me cago en todo, Adriel, por tu culpa siempre perdemos, solo porque tú quieres solo matarme y no piensas, así que, chicos, lo tengo que decir, ¿sabéis lo estresante que sí es jugar con Adriel Porque, o sea, solo porque tú, tú me disparas. Porque Tú me disparas cada rato. Todo, rato. ¿no? O sea, o sea, yo no voy a le... en depresión. Es normal tener un error en la vida. No da una depresión tonta. <risa> yo sí, me disparas cada rato. De la Madre canción. Yo voy los gatitos. Escucha los gatitos de Cristo. Pero si le la pone. Madre mía. O sea, me toca a mí todo el rato. Que me dejen comer. Me disparas a mí todo el rato. Madre mía. Yo voy a entrar en rin... depresión. Me me a disparar. Le da ¿Para? una depresión tonta. ¿Sí? Y entonces, como si fuera como... ¡Eh, Javier! ¡Javier! ¡Oh, no. no sí. en el... ¡Me jabier! ¡Me jabier! ¡Me No. ¡Me jabier! ¡Me ¡Me Yo. ¿Ni cós, ni cós, ni... Nico, le pones Se llama Nico, se llama Nico. Mándale solicitud. Ya le mandé, ya le mandé. Ya Acepta, ya le Nico. Fuera bien. Tengo mucho Tengo de depresión que le da una. Ahí la dejé la llave inglesa. ¿no? ¡Eh! ¡Eh! alguien colocó una trampa. ¿Qué ¿Qué es verdad, es verdad. alguien es una trampa? ¿Yo qué? ¿Tú pusiste la, la trampa? ¿Tú? El único que estaba abajo y venía de abajo eras tú. Mata Piero, mata Piero. Mata, Piero. Mata, Piero. No, alejaos, que si no... Yo no soy, no me yo, me no soy a... yo no soy, yo no soy. A mí no me voy... Si no, ¡Me ¡Me voy! De, ¡Me mí! ¡Me ¡Me voy! ¡Me ¡Me ¡Me ¡Me ¡Me voy! ¡Me ¡Yo ¡Me Adiós, mátame a mí. No, no me has matado. Sí. Si le pone la canción, la canción a rincón, no le da una depresión. no le da, una da la gran depresión, si sí. fuera la depresión, de depresión. la depresión, de la depresión, ¡Oh! Abrir rápido esta bendita puerta que cogió la llave. Oye, no digas bendita puerta. El, el, no, no, es, es supremo es, es el Javi, porque ha cogido la llave amarilla y me quiere abrir. Yo me voy aquí. ¡Abra! Abre la puerta, supremo ¿Qué quiero la pijada no para sabemos mí! Sabemos que sos vos. ¡Abrelo vez, ¡Me cago <ríe> todo, Adriel! Me, me, ¡Me cago en todo, Adriel! ¡Me cago en todo, Gabriel ¡Me cago me cago en todo el ladrillo, así que andate toda ahí. Y es que sí que me que que me, me he caído. Ya una, ya dale a play. Ya la la voz. Le pone la ca. Dale, dale no. Cristo, para Cristo. Para que, dale, dale voz para que podamos escapar. Vamos, vamos, medios bots, Mira, mira. Cristo, y le ha dado una depresión. Se le rato! Rato. Y a Ya me he pido que si fuera el Adriel, tal vez creo que es el Adriel. Porque ha salido del juego. Mentiraos. Chicos, él, él me sacó del juego. Cada vez que él, él, él, él pierde. Cada vez que él pierde, me. Eh, le saca sí, el juego, así sí, que, sí, así, sí, que, sí, así sí. que si veis, que... Que has... o sea, no lo crean, Adriel, U ustedes mismos han visto mi pantalla que yo no lo saqué. Hmm. Pero si está todo grabado, a sí vamos, a todos, sí no, a no, no me Pero sacó. Oh, Lizette, Lizette, Lizette! Me persigue, me persigue por fuera del mapa y me morí con mi zanahoria. José, Ya voy a comer, así que me despido de este video. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me caí! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Ya mandó, no le no, comienzo. Bueno, ya me, me pido el video. No, no. Chao, chicos, porque me voy a comer. Chao. Te vas, vas a comer a ti mismo, se va a comer, se va a comer. Se va a comer. Se sí, va guachi. Como si. Adiós. Adiós, si guapo. Adiós. Se ha ido el X 30. ¡Era el X. Chicos de YouTube, ¡realiz! Estamos agradecidos. Literal. chicos, vamos a bailar, pero para bailar tenemos que ir a un lugar. ¡Saltar! A ver. Ah, listo. Eso me Ahora chicos, quiero, siempre quería hacer esto, así que vamos a darle al bañetas. Al más F4. Eso, eso, ¿líbe? no. Barra y dance Todo baila ¿Eh? ¿Cómo se baila? Con barra y dance Es que no me dejas construir Pero es serio sello Solo tienes que escribir Así como escribiste Listo ¡Ah! cerca de minúscula de Si le pone la canción Se va a dar una depresión No me la canción Así que no me sé la canción, que es con mi muscula. Chicos uh -huh. hey. de YouTube, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Ah, ¡Me caí! ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! Aquí se van a quedar para sí. Siempre me he caído. Adiós. Para la canción, por favor. favor. Yo creo que hasta aquí sería el video del día de hoy, porque. ¡Ah! Así estoy... es que, pues bueno, ya lo habíamos de dejar. Aquí. Así que, pues bueno, nos despedimos con esto de aquí, bailando a ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao chao oh.